Creadores, cultores, gestores, representantes de pueblos originarios, académicos y comunidad en general, están convocados a ser parte del proceso de construcción de la política regional de cultura periodo 2017-2022. Esta instancia participativa es propiciada por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. La Convención Regional de Cultura se efectuará este sábado 8 de junio a partir de las 14.30 en el Liceo Luis Alberto Barrera, ubicado en Avenida Colón, 1250 en Punta Arenas. El de acceso liberado. Su rol participante también, eh, vinculante inclusive, de poder... Eh... Como me da la gana dos, es dos, porque hay otro grupo que me da la gana que hice hace más de 30 años. Y consiste en una sola cosa, que es interrumpir los rodajes de cineastas que están filmando para preguntarles qué es lo propio del cine en las películas que se hacen. Hace tres décadas el director Ignacio Agüero filmó Como me da la gana, película en la que rompía los rodajes para preguntar sobre el sentido de hacer cine en dictadura. Hoy Agüero vuelve a utilizar el mismo formato, visitando el trabajo en terreno de cineastas jóvenes como Pablo Larraín, José Luis Torres y María Li Rivas, entre otros y dar origen a Como me da la gana 2. Esta realización llega a Punta Arenas gracias al ciclo de cine Miradoc. Como me da la gana 2, será estrenada el miércoles 14 de junio a partir de las 20 horas en Cines a la Estrella, ubicado en Mexicana 777 en Punta Arenas. La entrada general tiene un valor de 1.500 pesos. En su propia cocina. ¿Qué es lo cinematográfico? Punta Arenas es una de las 19 sedes de la 19 versión del Festival de Cine Europeo. El certamen, que incluirá formatos como el documental, la ficción, el cortometraje y la animación, considera realizaciones de Holanda, Grecia, Italia, Noruega, Polonia y Portugal. Para las muestras de Magallanes, el Festival de Cine Europeo se llevará a cabo del 10 al 16 de junio en el Auditorio Ernesto Lima de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas. Revisa la programación en festivalcineuropeo.cl.